Lady Dead, originalmente creada por Ryan Pulido e ilustración por Stephen Hodges, fue vista por primera vez el 1 de diciembre de 1991 en el cómic Evil Ernie por la compañía ya desaparecida Charles Comics. Con tintes de chica mala y antihéroe, esta mujer se fue abriendo pasos entre los lectores ya cansados de las mismas historias de las famosas compañías como DC o Marvel. Con antecedentes ya como Vampirella, o inspirada en Elvira, Lady Death sería presentada como una villana quien inspiraría a Ernie, impulsándolo a matar a todo el mundo. Pero pronto Lady Death se separaría para protagonizar su propia historia dada la gran cantidad de fans que iba adquiriendo dado su aspecto y su forma de ser. En la sociedad medieval, una mortal llamada Hope comenzaría su historia como la dama de la muerte. Con su padre Matías, un supuesto hombre de Dios, quien castigaba a los paganos y felicitado por la iglesia, en realidad ocultaba un oscuro secreto. Todo lo contrario de su madre, quien era una, de una descendiente de la pureza de la luz celestial. Cuando las crueldades de su padre llevó al punto que el pueblo no pudo soportar más, fueron a buscarlo para matarlo, pero este escapó dejando sola a Hope contra todo un pueblo iracundo. Acusada de brujería, fue puesta en una hoguera y ella, recordando los encantamientos de su padre, convocó a un demonio quien le ofrecería un trato al cual debía servir en el infierno. Ella aceptó los términos y fue trasladada al abismo. Al llegar en el infierno y enfrentar sus miedos, se vio metida entre una guerra entre demonios rebeldes junto a un poderoso hechicero que se oponían al gobierno de Lucifer. Él se sintió devastada cuando se enteraría que el hechicero era su padre. Pero esta mujer poco a poco se fue llenando de oscuridad, cambiando su naturaleza, y entonces, decidida a batallar por sí misma contra Lucifer, aliándose con un herrero auxiliado, obtuvo toda la confianza para que su transformación sea completa, dejando morir a Hope y dándole vida a Lady Thea. Ahora la guerra sería comandado por ella y su ejército de demonios rebeldes. Lucifer la maldijo para que jamás puedas volver a la tierra. La dama de la muerte en su cólera derrotaría a Lucifer enviándola a las puertas del cielo, un lugar donde el mal no puede ir. Así declarándose como la nueva gobernante del infierno, dando paso a que todos los demonios piensen que la guerra final entre el cielo y el infierno llegue pronto por el destino de la tierra. En el 2004, fue lanzada una película con buenos efectos para la época Pero cambiando un poco la historia, en especial el final No daré spoiler De hecho, por si alguien quiere disfrutar de esta película, se encuentra en Youtube Y si lo busca como Lady Death, lo encontrarán en Español Latino La historia la cambiaron bastante Pero no deja de ser entretenida Se las recomiendo Para nuestra guerra la sexy las historias continuaron y también continuaron con muchos crossovers, crossovers inclusive hasta con los mismísimos Vampirella, She, Bruce Quake, Red Sonja y muchos más. Purgatory. Siendo reconocidos por mucha gente, y también en el ambiente del cosplay, Lady Dead se abrió paso para ser una franquicia bastante importante en los días de hoy. Quien cuenta con figuras coleccionables, ropa, indumentaria y mucho más. Bueno, gente, si les interesa que yo haga un video con de esta heroína o villana como antihéroe, me avisan y podemos hacer algo. También quería mostrarle acá en Argentina es muy difícil conseguir los cómics pero aún así pude conseguir cómics en la Comic Con de Argentina pude conseguir un par y también eh, me regalaron unas figuras de Lady Death a los cuales las tengo guardadas bueno gente, un saludo grande y sigan para más reseñas